residentes en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron que llevan más de cinco días sin el servicio de agua potable. Bueno, yo me levanté a las seis y media de la mañana, donde un vecino que me diera un poquito para la hija mía cepillarse, ese país para, irse para el colegio y para ir a trabajar. Afirman que a pesar de estar a pocos metros del agueducto, no reciben el preciado líquido. Agregan han convertido el suministro en un negocio. La situación del Emilio Prudón, que tenemos el tanque a una esquina y no nos están dando agua, tenemos una semana sin agua, los barbuleros están vendiendo el agua, los camiones de agua nos pasan por la, por el lado y nosotros sin agua, una semana sin agua.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 Joanny Paulino.